Saludos, soy Israel Banker y en esta hora les traigo un nuevo tutorial Estoy aquí en el mi garage eh, lavando la moto y les quería mostrar la forma fácil y sencilla de cómo levantar el sillón de la moto, de hecho lo tengo allí, mirenlo allí Este, para levantarlo lo único que tienen que hacer es lo siguiente como pueden ver aquí están las tapas que van aquí a los lados, ¿listo? entonces estas tapas tienen unos tornillos entonces los voy a enfocar aquí, voy a encender la linterna mírenlos allí Bien, aquí, mírenlo allí esos tornillos deben de aflojarlo, ¿listo? una vez que lo sacan, que lo, le quitan la tapa giran hacia atrás la tapa una vez aflojado el, el tornillo y ya sale, y al salir les va a quedar el... descubierto a cada lado después de quitar las dos tapas, las dos los dos protectores allí les va a quedar a cada lado eh, un tornillito que va ajustado a la silla y es este que está aquí estoy en luz entonces voy a pasarme por acá porque igual tiene dos y como pueden ver está allí mírenlo allí este enfoco allí ese cuando saquen el del lado de allá y este de acá automáticamente giran la silla hacia atrás y se le quita el seguro automáticamente al tirar hacia atrás va a salir de este gancho que está allí y la levantan y luego ya pueden proceder a a lavar el, el vehículo sin ningún inconveniente. Eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chau, chau.